¿Y qué fue lo que más o menos pasó en la edad moderna? Hola, bambino. ¿Cómo estás? Mi nombre es La Gioconda, pero puedes llamarme con mi nombre artístico, con mi nombre de influencer, La G Mona Mona Lisa. Lo de Lisa no sé por qué, porque si me tiran la foto de espalda, se dan cuenta de que no estoy tan lisa. Estoy aquí porque me llamó tu profesor Andrés. Sí, él entiende que yo soy un ícono de la edad moderna, un influencer, aunque no usaba ni Twitter, ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, ni nada de eso. Pero sigo siendo la influencer favorita de la edad Mini Minilínea del tiempo, baja edad media, 1453. Inicio de la edad moderna con la toma de la ciudad de Constantinopla por los turcos. 1492 llegado de los europeos a América. 1760 comienza la primera Revolución Industrial. 1789 fin de la Edad Moderna con la Revolución Francesa. Edad Contemporánea. Sí, pero no no es Constantino co, ¿qué fue lo que tú dijiste. Constante qué? Constantinopla. Ah pues Constantinopla, ¿por qué tú no lo dijiste bien. <risa> la Edad Moderna. Comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente, o lo que es lo mismo, la toma de, de la ciudad de Constantinopla por los tuicos. Los tuicos y los que vivían en, en la ciudad de Constantinopla se dieron de porrazo ahí, y cocotazo van y cocotazo vienen. <risa> y hasta que los tuicos le ganaron, y se quedaron con la ciudad y cerraron la frontera. Por eso lo van a ver ustedes más adelante. Bueno, y como siempre, es que el hombre no quiere ponerse de acuerdo. Entonces, la edad moderna tiene dos fechas. Unos dicen que empezó en el 1453 y otros dicen que empezó en el 1492. Lo que dicen que empezó en el 1453 es porque en esta en fecha cayó el imperio romano y lo que dicen que en 1492 dicen que en esa fecha se descubrió América y que también España reconquistó todo su territorio, entonces no se ponen de acuerdo, por eso es que nosotros los seres humanos muchas veces entramos en conflicto, porque dicen una cosa a otro y otros dicen otra cosa y entonces se van a los porrazos. Y como todos los cambios son una revolución, bueno, y todas las revoluciones son cambios, mejor dicho, entonces, ¿cuáles cambios acompañan a la edad moderna? Bueno, eh, el humanismo, monarquías fuertes, mentalidad emprendedora, descubrimiento de la antigüedad clásica, redescubrimiento, perdón, de la antigüedad clásica, el arte del renacimiento, el desarrollo del comercio... Fin el de, fin de las guerras, como guerra como de los 100 años de Inglaterra contra Francia, y descubrimientos geográficos de, de unos territorios que no se conocían, que estaban ahí, pero la gente no navegaba para esos lugares. Entonces vamos a seguir viendo esto, que está muy interesante. Es interesante. recordando que los cambios eh, siempre son de tres índoles sociales, económico y políticos. Eso, eso, sí. Siempre cambia. Si cambian uno, cambian los otros dos. Y si cambian uno de los otros, cambian los otros dos. Eso es así siempre. Los cambios en una sociedad son social, económico y político. Y eso arrastra a las demás cosas. Entonces, ¿cuáles eran esos cambios que habían en la edad moderna? Vamos a ver. Sociales, aparecen nuevas clases sociales. Económico, aparece un, una clase social que, que desarrolle comercio. Y esa, y esa nueva clase social, la burguesía. Y político, aparecen las monarquías absolutas, las monarquías fuertes, que eso lo vamos a ver. Entonces, aparecen dos nuevas clases sociales, empleados y empleadores. Para pa ponerlo sencillo, el comienzo de plaza a los señores feudales, los comerciantes desarrollan la burguesía. Aparecen las monarquías absolutas, el Estado se moderniza y aparecen instituciones públicas, así como, como oficialías y esas cosas, eh, juzgados, etcétera. Todo gira en torno a la burguesía. Es el motor de la transformación social que dio paso a una nueva era llamada Edad Moderna. Los mercaderes y comerciantes desarrollan ciudades nuevamente y se ven necesitados de ayuda, pero no tienen tierra, así que pagan a las personas que le ayudan. Los reinos se aprovechan del crecimiento de los burgueses y le piden más impuestos para mantener la seguridad social y económico en cada uno de los territorios. Oye, vengo la fruta, la fruta aquí barata, barata, teniendo fruta, te la compro, te la vendo, te la compro, y permuto. ¿no? todo lo que tú quieras aquí en este puesto de fruta, ¿Qué quieres saber de mí, bueno, yo soy un comerciante, por mí fue que pasamos de la edad media a la edad moderna, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, oye, la fruta, la fruta, la fruta, ¿cómo? Ah, pero imagínate, fuimos vendiendo, fuimos teniendo poder y poder y dinero, entonces en los reyes, con unos tiguerazos y ellos vieron que nosotros teníamos liquidez, que teníamos dinero, y que podíamos pagar impuestos. Entonces, con los impuestos que nosotros pagábamos, los reyes podían mantener un ejército permanente, y no necesitaban a los señores feudales. Y entonces los señores feudales fueron perdiendo poder. Y nosotros fuimos ganando poder, porque teníamos el dinerito, y como teníamos el dinerito, teníamos a Duarte, éramos los que más... Los que necesitaba la corona, el reino de la fácil, oye, la fruta, la fruta. Y déjame a seguir, que aquí hay una doña que quiere comprar una cosa. Ah, entonces usted puede venderme. <risa> oiganme, no, oiganme, no, ¿cómo la voy a vender? Si yo soy vendedor de frutas, no de señoras. Oye, la fruta, la fruta. Dime una cosa, plebeyo ignorante, sirviente vestido de profesor. ¿Cómo es que nosotros pedimos poder? Porque nosotros los feudales, los señores feudales, los caballeros, ¿Somos los nobles? ¿Somos los privilegiados? ¿Cómo que pedimos poder? ¿Cómo que? ¿Y de dónde salieron esos comerciantes y esos burgueses? Si los feudos eran que vivía la gente, si la gente vivía con nosotros en los feudos, ¿de qué tú me estás hablando? Yo no entiendo. Mire, yo lo voy a responder al caballero ese que está ahí. Los reyes o monacas, lo que pasó fue que se aliaron con la burguesía, se volvieron socios. Entonces, ¿por qué? Porque los burgueses pagaban impuestos y tenían el el efectivo, tenían el dinerito. Entonces, como la burguesía tenía el dinerito, entonces los monaicas se fueron, se le, le pedían prestado a, lo, a, lo, a los burgueses, les decían, préstame tanto ahí, entonces yo te lo pago después. Entonces, ellos empezaron a coger el prestado y a contratar soldados y, y, y tenían militares, hay servicio de ellos, pagados por, el, por el rey. Entonces, como ya no necesitaban a los señores feudales, porque los señores feudales les jugaban cucara máscara. a veces eh, bajaban la cabeza así como los gatos, para no dar la gracia, y el rey le daba la tierrita, pero ellos decían, sí, está bien, dame la tierrita que yo te voy a hacerle ahí. Mentira, se iban con, con otro o, o rey que le dieran más cosas más mejores. Entonces la burguesía le prestaba a los reyes, y los reyes entonces podían contratar soldados, y tenían guardia y policía y todas esas cosas. Entonces ya los señores feudales no eran tan necesarios porque ya tenían sus propios militares, los reyes. Entonces le dieron banda a, a, a los nobles. y Entonces los nobles tenían sus cuartos, sí, pero ya no eran tan importantes para mantener el Estado y, le, y el Estado se modernizó. Por eso lo van ustedes a ver más adelante. El Renacimiento. El renacimiento, porque volvió a renacer el pensamiento y el arte de la antigua creación latina. El pensamiento clásico inspiró la nueva filosofía de esta época llamada humanismo, porque se pensaba y se reflexionaba sobre todo el hombre y sus necesidades. Esto fue un cambio respecto al pensamiento medieval anterior, donde se pensaba sobre todo en aspectos relacionados a la religión, ante era Dios sobre todas las cosas. Bien por ti. Lo que llamamos renacimiento, cuando se trajeron los conocimientos de la antigüedad grecolatina a la era moderna. Bien por ti. Saluto estudiantes, yo soy Leonardo da Vinci, yo soy un artista del Renacimiento, yo era compañero de mi amigo Marco Angelo, que también fue un artista del Renacimiento. Yo estoy aquí para explicarle a ustedes y al profesor que el Renacimiento se llamó Renacimiento, porque allí surgieron las artes, del antiguo Roma y del antiguo Grecia, se puso al ser humano sobre el centro del pensamiento y así la religión quedó en segundo lugar. Capici, molto Pasamos del teocentrismo, Dios en el centro del pensamiento, al antropocentrismo, el hombre en el centro del pensamiento. Las nuevas ideas se difundieron rápidamente gracias al invento de la imprenta. Entonces, como se reformó lo social, y lo social está muy relacionado con lo religioso, entonces era normal que se reformara lo religioso, y apareció un señor llamado Martín Lutero que reformó la iglesia. Vamos a ver qué nos dice el señor Martín Lutero. Yo soy el monje Martín Lutero. Inicié la reforma protestante de la iglesia, ya que estaba harto, es más, es jartísimo con J, de la corrupción y opulencia en que vivían los jefes de la iglesia, y os digo que los padres y sacerdotes no son necesarios para tu salvación, tú solo te salvas si tienes fe, además no necesitas estar comprando indulgencias, en el cielo, Dios no necesita dinero, pues allá no hay mercados, ni mucho menos bancos, ni nada en que gastar. Las indulgencias que son lo mismo que perdón, no se negocia. El perdón no se compra, se gana. Después de mi reforma, salieron otros movimientos a los que llaman los protestantes, en tu país, que es República Dominicana, nos dicen evangélicos, o solo cristianos. Y si no somos muy legales y descarriados, como Adán y la pastora, les dicen cristianos de la secreta. En mi caso yo soy de verdad, soy un cristiano reformado y protestante, y si no te aprendes esta clase, voy a protestar, y te voy a mandar la Inquisición, para que sepas quién es el que manda. Humanismo igual a nueva religiosidad. Y nueva religiosidad es rechazar el poder de la Iglesia, y ser más sencillo y más profundo. Eso se, se, se pudo lograr gracias a la reforma de Lutero, que, que rechazaba la venta de indulgencia y el poder del Papa, y proponía salvación por medio de la fe y la lectura individual de la Biblia. La reforma provoca la división del, del cristianismo europeo, norte protestante y católicos en el sur, y también provoca lo que es la contrarreforma El concilio de Trento Que en esa contrarreforma decía Que la autoridad de la iglesia la tenía el Papa Y la lectura de la Biblia Lo tenían que hacer los sacerdotes Y que si sí, la salvación era por la fe Y por las obras Tenías que tener tu fe Pero también tenías que hacer obras es, O sea que el clero tenía que ser austero No podía ser tan, tan gastador ni vivir con, con opulencia Entonces Contrarreforma también Creó lo que fue la compañía de Jesús Todo eso está en ese mapa conceptual Si usted no me entendió a mí hablando Puede leerlo Y para la próxima clase Veremos los grandes descubrimientos Baby Hola tío Soy Evo Cristóbal Cristóbal Colón Y te estoy hablando para decirte que para la próxima clase vamos a ver los grandes descubrimientos que hicimos entre yo, Magallanes y el, el Cano y otros navegantes más en los siglos XV y XVI. Nosotros descubrimos un viaje de tierra donde habían, habían indios, habían cocos y descubrimos la patata que no la conocían aquí en España. Pues hombre, yo fui un tipo muy importante y esto lo vamos a ver en la próxima clase. Así que te aconsejo que te pongas a estudiar un poco porque mira, te estoy mirando de lado porque estoy medio quillado, porque se me están quemando los pies. Así que, que por favor te recomiendo que te pongas a estudiar este tema de los grandes descubrimientos para que tú sepas más o menos a dónde es que vas. Que no me pase como a mí que yo pensé que había llegado a la India y yo había llegado a Santo Domingo. Te voy a decir algo. En RD tienen un sistema muy extraño. Donde hay muchísima gente que se ponen a teteo y no respetan que hay COVID ni nada de eso. Así que te veo en la próxima clase.